Las ayudas de financiación en Cascadas son un instrumento de la Comisión Europea orientado a financiar a fondo perdido a empresas industriales, pymes y startups. Los fondos vienen de grandes consorcios europeos que lo que hacen es reservar parte de su presupuesto para financiar a estos pequeños actores de toda la industria de Europa. Existen multitud de oportunidades y convocatorias abiertas durante todo el año para que pymes, industrias y startups puedan aplicar mediante un proceso muy sencillo de aplicación y que posteriormente puedan recibir financiación de hasta 150.000 euros a fondo perdido en diferentes proyectos. Desde Exploro podemos ayudar a las empresas a participar en este tipo de convocatorias.